¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, es decir, la 28.00 de Jesse Mods y la 17.30 de Alex Mods, pero sobre todo vamos a ver cuál es mejor y de paso veremos si son realmente anti-ban o en todo caso qué hacer para que nunca te baneen. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a actualizaciones y vamos a ver ¿Qué versión tenemos actualmente? En este caso es la 17.30 de Alex Mods, que salió el 6 de marzo y tiene una base 223377. Es importante recordar esto porque eso nos indica qué tan actualizada está su base. Y sabido esto, vamos a pasarnos de la última de Alex Mods a la última de Jesse Mods y ver cuál es mejor.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 Y aquí presta atención porque lo único que hay que hacer es desplazarnos hacia abajo ya que esto es una explicación textual aunque también respondo a preguntas que seguramente tú a veces puedes tener. Y vamos a bajar hasta el botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Vamos a entrar y vamos a ver la última versión de los principales desarrolladores. Por ejemplo, la 17.30 de Alex Mods que salió el 6 de marzo y que expliqué en mi video anterior. Y también la 28.00 de Jesse Mods. También hay una 27.00, pero no es oficial. Así que vamos a descargar la 28. Y te cuento que ya estuve probando esta versión, y si bien es cierto es anti-ban, me he dado cuenta que no es bueno chatear con personas que no hayas agregado. Eso sí puede provocarte un ban. Pero bueno, ahora te explico más cositas. Primero vamos a entrar al enlace y vamos a ver la descarga directa desde Mediafire, sin contadores ni nada. Hacemos clic y si es la primera vez que descargas una APK, Google te dirá que las APK podrían ser dañinas, ya que no es una app que descargas desde su Play Store. Pero en este caso es seguro. Además Google, en tu misma Play Store hay apps que sí son dañinas. No mames Google. Y ahora te doy los tres primeros consejos importantes. Lo primero es que me sigas en todas mis redes sociales como TikTok, Quai e Instagram, donde siempre tendrás la última información de seguridad informática y de tus redes sociales favoritas. La segunda es que no importa qué WhatsApp Plus instales, siempre asegúrate de que sea la última versión. Y también es importante que una vez que instales, como te explico en este video, siempre asegúrate de que al final reinicies tu celular. Bueno, hay más secretos que ahorita mismo te seguiré explicando. Pero bueno, vamos a continuar con la instalación. Si ya tenías una versión de algún WhatsApp Plus, te saldrá si quieres a actualizar. En este caso, en YesyMods, cuando le das a instalar, no se puede instalar directamente sobre cualquier versión de WhatsApp Plus. Inclusive, ni siquiera se puede instalar directamente sobre la misma versión anterior de Yesy Mods Cosa que sí se puede hacer con el WhatsApp Plus de Alex Mods. Pero en este caso, tendremos que hacer lo siguiente. Primero, entramos a nuestro WhatsApp y ahora nos dirigimos a los tres puntitos. Vamos a las opciones de ajustes. Y aquí lo que tenemos que crear primero es, en la opción de chats, en la parte de arriba, vamos a crear una copia de seguridad. En este caso yo tengo una versión de WhatsApp Plus, así que se va a crear inmediatamente. No me sale la opción de crear una copia en el drive. Y ahora tendríamos que desinstalar nuestro WhatsApp normal. El detalle está que cuando lo desinstalas, también se va a borrar tu copia de seguridad. Y es aquí donde muchos pierden su copia. Para eso tenemos que proteger esta copia. Así que vamos a nuestro administrador de archivos y buscamos la carpeta Android. Dentro escogemos la carpeta media y aquí debe estar la carpeta Android con WhatsApp. Esta carpeta es la que contiene toda la información de tu WhatsApp. Por ejemplo, dentro vamos a encontrar la carpeta databases y esta carpeta es la que contiene todas las copias de seguridad que has creado. Bueno, las siete últimas. Y aquí estaría la última que se ha creado ahora. Una vez que ya sabemos dónde está la carpeta con WhatsApp, lo que tenemos que hacer es cambiarle de nombre para que no se borre al momento de desinstalar tu WhatsApp. Así que vamos a ponerle cualquier nombre. Por ejemplo, en mi caso le voy a poner con WhatsApp y le voy a agregar José, no sé, José, entonces una vez que ya le cambiaste el nombre a ah, cualquier nombre, ya puedes borrar o desinstalar tu WhatsApp normal o el WhatsApp Plus que tengas Entonces ahora sí, vamos a retroceder un poco, vamos a nuestro escritorio y vamos a desinstalar el WhatsApp, pero no desde aquí, sino desde la Play Store Para asegurarnos que borremos cualquier archivo residual que pueda quedar y que puede ocasionar que no se instale el WhatsApp Plus de Yesimod. Entonces escribimos WhatsApp y en lugar de hacer clic donde dice abrir, vamos a hacer clic sobre la misma aplicación. Y ahora sí vamos a hacer clic donde dice desinstalar. De esta forma estamos borrando cualquier posibilidad de que no se pueda instalar. Aunque si igual no instala, asegúrate de desactivar las opciones de apps duales. Ahora vamos a la carpeta descargas, o donde hayas descargado el instalador de Yesimods, y le damos a instalar. Nota que no dice actualizar, sino instalar, porque no ha detectado que tengas algún WhatsApp Plus o el WhatsApp normal. Y mientras instala, te recuerdo que aunque la versión de AlexMods y Yesimods son anti hay algo que sí puede ocasionar el baneo. Y es el hecho de que chatees con personas que no te hayan agregado o que tú no hayas agregado. Y de eso entraremos en detalle más adelante. Pero ahora quiero que te centres en este mensaje de la Play Protect que dice amenaza a la seguridad. Cuando instalas el WhatsApp de Jesse Mods. Que aunque Jesse Mods y Alex Mods ambos dicen tener un ambos tienen un parche anti En el caso de Jesse Mods sí sale esta notificación. Que aunque claro, puedes marcar la casilla de no volver a recordar, pero para mí esto ya es una desventaja más respecto a AlexMods. Ahora no te preocupes que si igual quieres volver a la versión de AlexMods es sencillísimo con un solo clic. Pero bueno, antes vamos a terminar de configurar y restaurar nuestra copia de seguridad para poder recuperar todos nuestros chats del WhatsApp anterior que teníamos. Para eso vamos a entrar al administrador de archivos y vamos a la carpeta, en este caso Android, luego entramos a media y ahora vamos a ver que aunque sigue mi carpeta con WhatsApp, José, así le puse yo, tú ponle el nombre que quieras, también está una nueva carpeta con WhatsApp, que es la que se acaba de crear al momento de instalar el nuevo WhatsApp Plus de Yesimod. Esta carpeta no tiene nada, así que la vamos a eliminar. ¿Para qué? Para poder ponerle ese mismo nombre a la carpeta que teníamos anteriormente. Así que la vamos a renombrar y le vamos a cambiar de nombre para que sea exactamente como la carpeta que debe ser, com.whatsapp, listo, ya está. Ahora, esa carpeta que sí contiene nuestra copia de seguridad, va a poder restablecer todos nuestros chats. Y nos habíamos quedado en este punto, que es donde debemos quedarnos para poder restablecer cosa que ya hicimos. Voy a saltearme esto de poner mis datos personal por obvias razones. Y no olvides que mientras vas llenando tus datos también tienes que dar todos los permisos que te salgan para que puedan acceder a tu lista de contactos y a cargar los datos de tu memoria interna. Así que ya vamos a ver que se ha encontrado la copia de seguridad y lo único que hacemos es darle a restaurar. Este proceso puede demorar un minuto o segundos dependiendo del tamaño de tu copia de seguridad. Así que tú solamente esperas, le das siguiente y ya tendrías actualizada tu versión de WhatsApp Plus 28 de Yesi Mods. Aunque claro, han salido anteriores versiones hace poco, pero tenían algunos bugs. En este caso, la base de esta versión es la base 223.479. Que es una de las bases más actualizadas. Y eso está muy bien. Ahora habrá que ver un pequeño detalle. Es el hecho de que Yesimods tiene tantas opciones y configuraciones. Que hacen que sea muy probable que en los siguientes días. Cuando WhatsApp normal se actualice. Y haya una diferencia entre el WhatsApp normal y esta versión. La cantidad de opciones que tiene este WhatsApp de Yesimods. Algunas de ellas ocasione un posible riesgo de ban. Por la diferencia que tenga con la versión normal del WhatsApp. Y entre sus opciones son Casi las mismas, pero ahora son completamente más funcionales. Una característica que sí he notado que a veces falla, sobre todo al comienzo cuando lo instalas, es que los chats y los grupos se ven juntos, a pesar de que por defecto vienen como separados. Así que como ves, aquí están separados. Lo que vamos a hacer es desactivarlos para que se junten y luego volver a activarlos para que se separen, de ese modo cuando vayas a tu pantalla principal vas a poder ver este mensaje que de verdad tienes que marcar como no volver a mostrar, pero en la parte de arriba ya ves que chats y grupos están separados, pero la ventaja de Jesse sigue siendo esa, la cantidad de opciones que tiene, pero si de repente no estás conforme con la versión que acabas de descargar, con este Whatsapp Plus 28.00 de Jesse Mods y después de que lo probaste, quieres volver a la versión 17.30 de Alex Mods, simplemente haz clic en el instalador de Alex Mods y esa es una ventaja más que tiene Alex Mods que se puede instalar directamente encima de cualquier versión de WhatsApp Plus y listo, ya está. Vamos a abrir nuevamente y va a cargar rapidísimo. Tenemos ahora la versión 17.30 de Alex Mods. Tanto que nos costó pasar de Alex Mods a Jesse Mods para instalar Jessy Mods fue bien complejo. Para instalar la versión última de Alex Mods, es así de simple.